A nuestra próxima invitada, amiga de la casa, supuesto, la que trae sí. paz a este estudio. Sofi Cabañaro, nuestra instructora. De Meditación Hola y Sofía. Mindfulness Bienvenida bien, bien. Sofi, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿cómo Muy bien? bien Contentos de tenerte por aquí, claro nos sí. encanta bueno, Me encantó, a mí también Además hoy traemos una práctica distinta uh -huh. ¿Sí? Vamos a hablar de Mindfulness en movimiento, meditación en movimiento Sí. Y esto va apuntado a todas aquellas personas que nos digan o conozcamos o a veces nos pasa sí. Que no podemos sostener la meditación formal quietos por mucho mm, tiempo Bien ¿no? Esto nos pasa que... Los que tienen hormiguitas en el cuerpo ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, para ellos es la práctica de hoy. También se puede meditar estando en movimiento. Sofi, ¿esta práctica la pueden seguir desde la casa, por ejemplo, los que nos estén viendo? Sí, sí porque, no, pueden seguir? Exactamente. porque los voy a tanto, hacer practicar ahora. Vamos a hacer la práctica y después vamos a hablar un poquito dale. de qué se trata. Dale, ¿Parece? listo. Entonces, nos tenemos que parar. A ustedes que que se van a parar porque listo, listo, nos vamos a poner en no, movimiento. Listo, y a, a la en, gente, en su casa Nosotros también vamos a, a pedir lo mismo. Voy a pedirles que se pongan en algún sitio en el que puedan hacer unos 5 o 6 pasos de corrido. Dale, si vamos querés, a lo vamos a cerrar o sea, la actividad para allá Y yo los voy... Ahí les voy... Los voy ¿Vos querés acompañarnos acá, acá Sofi? Para que te, para te vean en cámara. Nos. Vamos, dale, genial. dale. Nos ponemos así cruzados, así no, no nos chocamos. yo. Ahí está. Muy bien. Entonces, la idea es que podamos dar una serie de pasos. Eh, en línea recta, sin ningún destino ¿sí? No tenemos que llegar a ningún lugar Y ahí Bien. reside la esencia de la práctica El punto es que la atención va a ir a los pies ¿sí? Vamos a conectar ¿sí? con, con el contacto de los pies en el suelo Y vamos a empezar a caminar ¿sí? lentamente Ahí también hay un truquillo para la práctica Que es ralentizar un poco el andar ¿Sí? No necesitamos llegar a ningún lugar y vamos a empezar a dar algunos pasos lentamente, si ¿sí? demos unos 5 o 6 pasos cada uno. sí. Eso es, la atención está en los pies. Muy bien. eso. La idea es que esta práctica la podamos repetir y estemos así caminando sin ningún destino, digamos, uh -huh. sin necesitar llegar a ningún lugar por algunos minutos, ¿sí? Bien. Entonces, ahí está el, el punto clave, no querer llegar a ningún lugar y poder llevar la atención a los pies. Pero no sé qué notaron ustedes, por ahí pasa... Perdés un ir... poco el equilibrio, ¿no? Eso, perdés sí, sí, el equilibrio. Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo estuvo la respiración? ¿La retuvieron un poco? Sí. Creo que al ir lento es como que muy, <risa> tratar de retener. muy sí. inconsciente Ajá. la respiración. Sí, ¿no? Respiración. Uno se queda sí, ahí sí, como sí. reteniendo sí, la sí, respiración. Es ¿No? Como muy apretado uh -huh. todavía, eh, concentrada en, en caminar, en andar. En caminar uh -huh. despacio. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a sumar un detallito más, que es la atención a la respiración Bien. mientras caminamos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, en vez de retener la respiración y quedarme ahí para mantener el equilibrio, sí. lo que vamos a hacer es ¿sí? relajar un poco, Bien. integrar la respiración en este andar consciente. Perfecto. ¿sí? Y la idea, el truquillo acá es cuántos pasos entran cuando inhalo y cuántos pasos entran cuando exhalo. ¿Sí? Okay. La idea no es acelerar ni ralentizar la respiración, simplemente caminamos lento, uh -huh. pero registramos cuando inhalo cuántos pasos doy y cuando exhalo cuántos pasos doy. ¿Sí? Uh -huh. Vamos a hacerlo de nuevo, seis Dale. pasos hacia adelante cada uno y chequeamos qué cantidad de pasos entran. Uh -huh. Sí. Muy bien. ¿Cómo fue ahí la respiración? ¿Cómo estuvo sincronizado con los pasos? Eh, ¿No estuvo sincronizado en inhalación, exhalación? Sí. Hacía más pasos cuando exhalaba. Como que me tardaba más tiempo en soltar el aire, bien. después volver a, a incorporar. Genial. Sí. ¿Y por Yo acá? también. Traté de. Tratar de coordinar la, o contar la cantidad de pasos en base a la respiración, unos siete pasos aproximadamente, pero el tratar de ser más consciente de la respiración fue más fácil el, sí. el trasladarme, no estuve tan pendiente si es, estoy duro, si pierdo el equilibrio Ajá, es verdad. genial, la primera vez. más Bien. sueltos uh -huh. bueno, dijeron algo clave que es la exhalación tiende naturalmente a ser más larga que la inhalación, uh -huh. entonces puede ocurrir que cuando inhalo, por ejemplo inhalo y entran tres pasos uh -huh. y exhalo y entran cuatro uh -huh. ¿sí? entonces acá esta sencilla práctica es como digamos la parte de la meditación formal en movimiento uh -huh. buscamos en nuestra casa, en algún lugar en donde vayamos a estar tranquilos, un, un sendero, digamos, un lugar en donde podamos dar 10 pasos ida, 10 pasos vuelta y esto repetirlo, ¿sí?, varias veces, llevando atención a los pies y registrando cuántos pasos me entran cuando inhalo y cuántos pasos entran cuando exhalo. Y el pensamiento, enfocarlo únicamente en eso, Sofi, ¿no?, únicamente porque seguramente cuando estemos haciendo esta práctica se van a venir muchísimos disparadores, cuestiones es... de la vida cotidiana que hay que ahuyentar quizás de alguna manera y concentrarse en esos en esos pasos en ir contando Ahí está la clave, nos vamos a distraer, sí. la atención se va a ir al pasado, se va a ir uh -huh. al futuro, porque es normal que eso suceda, es natural, así uh -huh. funciona nuestra mente. Entonces tenemos dos anclas al presente con esta práctica. Una es muy bien la respiración, y nada lo exhalo y me centro y en sentir la respiración. Y el otro ancla al presente son los pies, uh -huh. el contacto con la tierra, todo el movimiento ¿sí? que yo hago al dar mis pasos. Está bueno para ahí esta actividad, hacerla descalzo. Se me ocurre. Mm, sería precioso. Oh, bueno, en medias, porque hace frío. Está frío Exactamente. <risa> pero pero quizás como para sentir más ese, ese contacto, ese movimiento. Sí, sí, está es bueno. ideal. En casa es ideal que se den todo el confort que puedan. Y más. Ahora sí que está un poquito fresco, pero sí. también sería ideal si tenemos un poquito de jardín, mm. salir a oh, la espectacular descansos, sentir el Exacto. Bueno, la siesta mendocina también es un también. momento maravilloso para salir a hacer este paseo uh -huh. por el césped y sentir el contacto con la tierra. Ah, bueno. Hay una frase muy bonita que dice eh, que cami caminar como si estuviésemos besando la tierra con nuestros pies Ajá. ¿sí? Entonces, bueno, depende de cómo nos guste besar, nos gusta besar <risa> despacito <risa> Podemos besar lento y sentir el contacto con los uh -huh. pies, con la tierra, con el césped Y es muy agradable uh -huh. De por sí esta práctica nos va a aportar relajación, va a la uh -huh. reducir la ansiedad, sí. el estrés y siempre en el andar pueden aparecer ideas muy creativas, ¿no? En el momento Indudas. que quietamos la mente y estamos en movimiento, hay como un escenario más propicio también para mm -hmm. la creatividad. Total, sí. Total. Es la invitación sí. a bajar un cambio en definitiva, eso, ¿no? Eso como es. desconectar un ratito, Exacto. Exacto. bajar. Sí, <risa> y la clave está ahí también en ralentizar, uh -huh. en ir más despacio. Uh -huh. Vamos a perder el equilibrio, al principio vamos a notar que retenemos la respiración, entonces ahí es el momento de... Tomar conciencia de la respiración y con calma sostener el ejercicio para empezar a integrarlo. Uh -huh. Y ahí alineamos mente y cuerpo. El cuerpo que anda, ¿sí? el cuerpo que respira uh -huh. y la mente que se enfoca en eso que estoy haciendo ahora. ¿sí? Es aterrizar uh -huh. en el presente. Y esto, Sofi todos los días un ratito. Y estaría muy bien, sobre uh -huh. todo para los que, a ver, les cuesta mucho la meditación sentados. Sí. Ajá. Pero esta, esta escena, digamos, este ejercicio en nuestra casa, en el jardín, uh -huh. en silencio, eh, descalzos, está muy bien para hacerlo en casa justamente. Claro. Pero cuántas veces nos desplazamos y caminamos en nuestro día. Miles. Todo el tiempo. Sí, sí, todo sí, el tiempo. Todo claro. el tiempo. Así? vivimos caminando Ajá. y no tanto caminando sino más bien corriendo ¿no? Ajá. de un lado a otro entonces la invitación esta práctica la podemos informalizar un poco Ajá. entonces que cada traslado de nuestra vida cotidiana cuando me levanto de la cama al baño cuando voy de mi casa al Ajá. auto del auto a la oficina en la oficina mismo cuando voy al baño o a la cocina Ajá. a prepararme un café que esos pequeños traslados sean más conscientes entonces Ajá. es hacer lo mismo que hemos hecho ahora sí. pero simplemente en cualquier momento de la vida cotidiana, uh -huh. ¿sí? Perfecto. Llevando la atención a los pies, sintiendo el cuerpo y registrando cómo estoy respirando, ¿sí? espectacular. Entonces, tenemos claro. la, la meditación formal en uh -huh. movimiento, en casa, descalzos y demás como acabamos de decir, pero también en la vida cotidiana, ¿sí? Uh -huh. En todos los desplazamientos que hacemos a lo largo del día la invitación es, dejemos de correr un poquito, uh -huh. vamos un poco más lento, ralenticemos esos desplazamientos y sintamos el cuerpo y la respiración. El cuerpo... Es presente. La respiración es aquí y ahora. Entonces, cada vez que yo me distraigo, es más, a veces en la oficina podemos estar como muy eh, atabalados, uh -huh. muy confusos, sí, sí. muy no abrumados, sé, a, a, sí, estresados. Mares, uh -huh. estresados uh -huh. así, bueno, me voy a preparar un café. Y ese uh -huh. momento en el que yo decidí ir a prepararme un cafecito, hasta que llego a la cocina, voy lentamente, caminando, registro cómo está la respiración, conecto con el presente, hago el café y vuelvo a trabajar. Sí, sin este ¿sí? te ayuda como va. La, la claro, ansiedad, bajar la ansiedad te, te, te, te, te tranquilizas sí, está buenísimo ralentizar vendría a ser como la premisa de hoy ralentizar, sí, ralentizar sentir ralentizar. el cuerpo y respirar me encantó, me encantó. vamos a poner eh, sí, no, se aplaude, no, se aplaude, no, se aplaude no. porque aparte con la, con la práctica se hace mucho más claro más, más claro más, más claro tal cual despertar al andar esa es la página de Sofi que estamos viendo por ahí en pantalla para que vayan a seguirla para aprender un poquito más de meditación de mindfulness pero también sumarse a las caminatas conscientes esta actividad que lleva a cabo Sofi en nuestros hermosos paisajes eh, mendocinos, en la naturaleza que también es un super plus para, para poder meditar, para poder desconectar así que allí la invitación, despertar al andar muy gracias Sofi, nos encantó, encantó tenerte, mira claro. como por arte de magia aparecimos, aparecimos en el acá. libro. <risas> bueno, muchas gracias a ustedes, los invito a practicar en sí. casa y en la vida cotidiana, esa es la clave, no hay un momento perfecto ni buscar el escenario ideal, cada cosa que hacemos la podemos hacer con atención plena, registrando el cuerpo y sintiendo la respiración. Muy Excelente Sofi, gracias, gracias. gracias. Un, placer, un placer como siempre tenerte.